Tacanco, Taja y imandia y yo, Manu Jerusalén, te echana chicatón tana. Ayu vera nanducuna canina, cura ya, nandeba yo, te cantara cara, no tuvi ni vi, tan ni madra tuve candra cedara, a tuve chani nintra, nyan dichaba, nyara ya, huma cristo, era tachindio, un nintra, va mayo chachito yo. Danu kichira ya mataku Kristu tini iniwi tu obe chitona da kichira maora ni kichara. takana tu tana ta ora chin Jesu nyibi maora hana aranuna matichi korabe nyukano taha te na ka ane ra chi na kui kichi Vayu kunia na kotoba ando, nyayo otobe bachi ella, cha anya bachi ti yo ingrata si yo nyato be kotondo, tarakati ingranta cura, vayu una kotoba ira, ti cuenta Rabachi, bachi, tamara ta si yo na Takanku, china, ta kangku, ta ora chini mani bitu ika, ta kunina inara, ta ti ina Niti ti inanda ana yatina ra titaka chama orara tama ora ika ku ana chinuni manyaka hesu tate ekicha andiona ana ma ora niki chimara ku Cristo ani ha agra tianda tu ka kuara yakunindo katina nya natu ta ana takanku ta chinni mandrafari seunya ka chata Jesus taha handi kita tu undra mandra chanda no suto tata chindra tachindra mandra handaru niakumima benyu nianakutindra jesu taha jesu te ena cara. tien puni ni koi chi in ti ni indi koi con inumarata yu ti o ni nando con diondo yu van a tu van ando yu batina tobe ku ni un doman unichai ¿Te judío te te dijeras que me tandano que me ya que tayora dijiste que me dijiste yo me dijiste que me taño que me dijiste arano me dijiste que me dijiste que me dijiste que me me dijiste que Matina na no Kumanunichai, Katira. Matina, no Katira. Matina, Katira. Matina, Nukukukundo, Katira. Matina, ta ana. Matina, Nukukukundo, Katira. Matina, Nukukukundo, Katira. Matina, Matina, Katira. Ma Jesu, Matina, Matina, Katira. Matina, ya tichi anima, mandia chinuni, ni, ya cae, ni cana inyuta, ca, tawo cae yuta, ya tuvini en ni ha ayinya Chi Jesu mandia matura, ni co indio china, Baji matati indio, taka Kichayi bate taka anco Jesu. No nejaca no tatarara. Tayo y mandía que en taño maniyebe. Ya na ana. Ya raya cumara Katina. Ta inga tu Raya cuma Cristo. Katina. Bahuni iyo ingandia cácte. Ahí Galilea, iyo Yo ya que Cristo kunendo ando takahun. Najueta takankuyi tino matutun que hay maracu Cristo, hijo en ma rey David, Tahuni hijo en cura marañu Belén, juni no kaku rey David ni Katina, tata Cancu ya, mañibe que ha Jesús, ta hijo mañibe, kunina tina ra, ta cura beka, ina pa vani mandrajantaruñe mi maveño chico ni indi kondra nuka y mandra fariseo chi mandra su no tandraka te echikatu tu no mandrahandaru. tanajato venta candora Katindra taha te enaka candra. ni intra ka, Katindra taha mandra fariseo te enaka andi Andita ando cha andoña queña arando ya. Hacia chino ni mandra mandrácujine no yo. A mandra Fariseo maton cara. Nyakando ando taca. Hacia va andoña lluvita kuyi. Uva no chino ni cara. kumande mandia todo en la coto tu Tandia cantin ya que Taha maranani ni codemo. La fariseu Fariseo. La chante Jesús ma o de tan tate ta ena chindra arache indra kushin ni kaini ikan. dió nye haka nuyo, ka aji nye, naku uka niyo, ni iñibi, tuba yo, nuna, naji kumanya Katira, ta te ena ka andrache imandiko demo. Ahunira nira nyunga li kunya kunyaka unta ka, no, na no dande un tini mara kaache yundio nato to veni un galilea katindra chira taha ora jañakutaka tata i in indiona kena vena